Bueno, y esta es la segunda parte, velozmente, porque en realidad lo que no quiero es eh, darles mu mucho, mucho contenido. Lo que estoy haciendo es complementando lo que se supone que eh, digo o voy a decir en las clases en las que ustedes estén. Si ustedes no están en las clases, eh, lo que pueden hacer es mirar el video... Primero leer Génesis 1, 2 y 3, y después las bienaventuranzas en, en el Evangelio según Mateo. Y, una vez que ven el video, toman los apuntes correspondientes, y después, si tienen dudas, me preguntan por eh, correo electrónico, que yo les voy a, a responder. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es hablar del Nuevo Testamento, porque esto nos, nos dejó en, en una posición en la que Dios es eh, un juez que a veces, en vez de perfeccionar su obra, decide eh, castigar. El castigo eh, hacia el ser humano, hacia la mujer, hacia, hacia, el, hacia el hombre y hacia la serpiente, en realidad no tendría mucho sentido dentro del, del esquema de la, de la creación, ¿no? ¿Por qué? Eh, ¿Qué hace? Justifica cómo es la naturaleza humana. ¿Mm? Eh, o sea... No, no, no sirve, ese castigo no sirve para hacernos mejores, para hacernos más perfectos, ¿no? para hacernos más equilibrados, al contrario, lo que hace es genera una, una creación cada vez más infeliz. ¿Mm? Entonces, ¿por qué? Porque eso se corresponde con este Dios del Antiguo Testamento que castigaba, lo primero que hacía era castigar, y si veía que había injust injusticias. Eh, lo primer, eh, su primera reacción era el, bo, el borrar, ¿no? Eh, lo vemos en, en, en, el, en el episodio del diluvio con, con, este, con que arrasa la tierra, ¿no? Eh, con Noé, eh, pero también lo vemos con Sodoma y Gomorra cuando, cuando las arrasa con una lluvia de fuego. y eh, También lo vemos en los castigos a los egipcios, en el éxodo. Entonces... Es un Dios que no, no le tiembla la mano para castigar, ¿no? Él castiga. Eh, ahora nosotros nos vamos a mover al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento hay como otra concepción de Dios en la que, bueno, eh, intercede eh, Jesús como el Cristo, el Salvador, ¿no? La figura de Jesús. Nosotros tenemos a, a Dios. Eh, yo pongo... voy a poner como... A Dios, Padre, ¿no? Luego tenemos a Jesús, según las creencias cristianas, el Hijo de Dios. Y luego tenemos la obra, ¿no? Ahora tendríamos un ayudante del, del Dios Creador. Y bueno, entonces... A través de la palabra, otra vez, Dios va a querer interceder en la creación, va, va a querer crear a través de la palabra, pero esta vez la palabra la tiene Jesús. ¿Mm? Esta vez el mediador es el Mesías, el Hijo de Dios, supuestamente, no para los cristianos. Recuerden que este texto para los cristianos es sagrado, pero para los judíos no. Bueno, y por supuesto que cada cual está en su entera libertad de pensar lo que quiera acerca de él del carácter sagrado de lo que estamos leyendo, por supuesto, ¿no? Yo solo lo estoy mostrando desde un punto de vista litera, puramente literario, ¿no? Eh, cómo funcionan los personajes, cómo funcionan los temas. Eh, nosotros vamos al Evangelio según San Mateo y vamos a ver algunos fragmentos. Sobre todo vamos al, al a un fragmento que es el de eh, el capítulo 5, el versículo 1, cuando... Eh, Dice, viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se le acercaron. Y tomando la palabra, Jesús les enseñaba diciendo, bueno, lo que tenemos es la situación de un Jesús que está, va a hablar a una multitud, ¿no? en el famoso sermón del monte, ahí se contextualiza, y va a hablar a esa multitud. Y claro, muchas de las personas que lo van a escuchar son justamente las personas que sufren lo que Él dice que es en realidad una bendición, no una maldición. O sea, cuando nos hable de los pobres del espíritu, los mansos, los que lloran, los que son perseguidos, los que necesitan justicia, los que tienen sed de justicia, en realidad le está hablando a toda esa gente que en esa multitud eh, tiene justamente esos problemas. Entonces les dice siempre que quien tenga esos males tendrá un beneficio en el otro mundo. ¿no? O cuando, cuando Dios... Eh, en el reino de los cielos, dice, ¿no? En realidad no especifica si es cuando, cuando vuelva Jesús después de haber eh, de después de haber muerto en el futuro reino o si es en el reino de los cielos, un más allá, ¿no? Entonces dice, eh, bueno, primero vamos a ver la estructuración de la moral, ¿no? ¿Por qué? Porque va a decir, bienaventurados tendrán, eh, tendrán eh, buena suerte... Tendrán un, una, una buena existencia aquellos que obedezcan a estas reglas. ¿no? Aquellos que obedezcan a estas reglas. Entonces, acá tenemos como las, las reglas impuestas por Jesús en el Nuevo Testamento que se corresponderían de alguna manera con aquellas, eh, aquellas reglas de, de, de los mandamientos que yo les había mencionado en Deuteronomio y, y en Éxodo. Pero vamos a ver de qué se trata. Primero, dice... Eh, les enseñaba diciendo, o sea que esto es como supuestamente Jesús le hablaba a la gente. Lo que vamos a ver es un, una, un ejemplo de sus mecanismos didácticos, de su manera de explicarle a la muchedumbre. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los injurien y los persigan, o sea, cuando digan cosas malas de ellos, pero que sean mentira, ¿no? los injurien y los persigan, y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes por mi causa. Alégrense y reconcíjense porque su recompensa será grande en los cielos, pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a ustedes. Bueno, entonces tenemos esa estructuración ¿no? a través de paralelismos, paralelismos estructurales, ven que siempre es bienaventurados, porque... Bienaventurados, ¿verdad? ¿eh? Ah. Entonces ahí lo que tenemos son paralelismos estructurales. Que justamente lo que hacen es estructurar, ¿no? Las bienaventuranzas. Y esa repetición de bienaventurado, bienaventurado, es una anáfora, una repetición que en literatura llamamos anáfora, la reiteración de una palabra al inicio del verso. Entonces, tenemos el paralelismo, y esa, el paralelismo estructural siempre marca una oposición. ¿no? Primero eh, tenemos en la oposición aquellos que tienen, sufren un mal, y luego un beneficio eterno. ¿no? Entonces, un mal pasajero frente a un beneficio eterno. O sea, si, es como un trato perfecto, si yo sufro un mal pasajero pero estoy pensando que, que voy, a tener un por eso, eh, voy a tener un beneficio eterno, bueno, siempre parece un mucho mejor negocio, eh, el hecho de, de sufrir tranquilamente ese mal, no eh, de alguna manera someterme a ese mal o, o resignarme a sufrirlo, porque en un mañana esto, todo lo que sufra ahora va a ser pasajero, porque va a llegar un momento que me voy a morir. Entonces hay un mañana en el que... Eh, voy a tener la vida eterna y en esa, en esa eternidad, no importa que sea acá o en el reino de los cielos, en esa eternidad voy a estar en la gloria, por, por voy a estar en el en, en, en, un, en un estado de plena felicidad. no Entonces siempre la oposición entre lo temporal y lo eterno. ¿no? Entonces dice, eh, mira han los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. pobres de espíritu en realidad Hace referencia a la humildad, a la sencillez, ¿no? Y van a recibir eh, el reino de los cielos como, eh, como posesión, ¿no? Justamente por, por esa humildad, por no, por no pretender. ¿Mm? Y luego dice, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. O sea, lo que está haciendo Jesús es hablando, no de otra cosa, que del concepto de perfección... ¿Cómo, ¿Cómo podríamos ser más perfectos? Bueno, si fuéramos más pobres de espíritu, mansos, este, los que lloramos, los que tenemos hambre y sed de justicia, ¿no? Todo, todos los misericordiosos, los que, los que sentimos misericordia, los limpios de corazón, todos ellos de alguna manera cumplen con un ideal de perfección eh, que es el ideal de Dios. ¿no? Entonces todos reciben un premio, eh, los pobres de espíritu y el reino de los cielos, los mansos, la herencia de la tierra, ¿no? Los que lloran serán consolados. Los que tienen hambre y sed de justicia, acuérdense de que eh, en realidad se refiere a la hambre y sed de la justicia. Eh, los cristianos primitivos eran perseguidos, ¿no? Y por mucho tiempo iban a ser asesinados cruelmente. Entonces, eh, en realidad esta justicia hace referencia a, a, a estas luchas eh, luchas religiosas, no no tanto a si un pan o si, no sé, eh, eso no, sino más bien otra clase de justicia, que más adelante desarrolla un poco más. Bienaventurados los limpios de corazón, bueno, esa metáfora de la, de la falta de, de pecado, ¿no? Ser limpio de corazón es ser más perfecto. Los que trabajan por la paz, porque, de, de ellos, eh, porque ellos serán llamados hijos de Dios... Eh, perseguidos por causa de la justicia porque ellos eran el reino de los cielos lo que les comentaba antes y la, eh, las injurias y la persecución sin duda es que lo que hay es un mensaje de paz detrás de, de estas bienaventuranzas ¿no? bienaventurados es eh, que tienen suerte no las bienaventuranzas es eso ahora, que hay un, un, un, una, una idea de, de paz y de, y de promocionar la paz y que, que los seres pacíficos van a ser eh, aquellos que van a tener el mayor beneficio eh, frente a Dios, es claro. Sin embargo, Jesús en varias ocasiones dio, dio muestras de que su, que, que, que su pensamiento iba a ir al choque este, con las creencias de los judíos, eh, cuando les dio vuelta eh, a los mercaderes las, las, las mesas donde vendían cosas adentro de la sinagoga. Eh, que venía a traer discordia ¿no? que él, él sabía que iba a haber discordia que no iba a haber paz pero justamente él aquí hace hincapié en que eh, la obra de Dios necesita eh, seres pacíficos seres que eh, justamente trabajen por la paz y que sean mansos y que sean lo dice eh, directamente ¿no? que no que no generen eh, disturbios digamos públicos esa sería la idea eh, y bueno, y habla de los profetas entonces se vale de los antecedentes no es la primera vez recuerden, si pueden lean este, la parte de los evangelios donde, ahora no tengo la referencia pero donde eh, Satanás intenta tentarlo Jesús empieza a citar fragmentos de la Biblia para decirle por qué no, no, no tiene que tentarlo ¿no? eh, Jesús es un hábil, maneja muy bien los textos maneja muy bien la intertextualidad entonces, él sabe perfectamente qué fragmentos del Antiguo Testamento tiene que citar para poder este, cumplir con las profecías. Y en este caso, compara a esta gente humilde con los profetas, lo cual es, es, es una, una estrategia perfecta para ganarse al público, ¿no? Para que el público entienda y diga, bueno, yo también valgo, valgo tanto como los profetas a pesar de mi humildad, ¿no? ¿Por qué? Porque por más, cuanto más humilde sea yo, más abajo esté, más arriba voy a estar después, ¿no? Mi humildad es lo que me, es lo que me levanta. Luego está la metáfora de la sal de la tierra. Eh, en, bueno, en Mateo, el, seguimos en Mateo 5, pero ahora vamos al versículo 13. Ustedes son la sal de la tierra, más si la sal pierde su sabor, ¿con qué se, con qué se la salará? Bueno, acá esto se puede interpretar como... Eh, la sal como una manera de fertilizar la tierra, ¿no? Y como que las, las personas, esas personas este, que lo escuchaban, eran lo mejor de la tierra, porque eran sus seguidores, y eran lo mejor de la sociedad, igual que la sal mejora la tierra, este, esa gente mejoraría a la sociedad, ¿no? Es interesante que cómo, cómo manejas las metáforas Jesús, esto es una obviedad, pero bueno, es, es interesante marcarlo, y ustedes deberían hacerlo, que las imágenes que utiliza Jesús son imágenes sumamente comprensibles, sumamente didácticas y ajustadas al público eh, con el que, está, al que le está hablando. ¿no? La sal de la tierra, después habla de la luz del mundo. Y, y bueno, termina con una frase que dice, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Dice, brilla así la luz delante de los hombres para que vean eh, sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Eh, esa glorificación, ese darle gloria al Padre que está en los cielos, nos muestra otra vez aquello de la, de la, de la sociedad patriarcal, pero sobre todo nos muestra cuál es realmente la retribución de, eh, que, que, que busca a Dios a través de su supuesto Hijo, Jesús, y de su creación, que es la glorificación. ¿no? La glorificación es, parecería ser la finalidad de la obra, ¿no? O sea, la perfección máxima para Dios es que su, su obra lo glorifique, su obra lo, lo... de alguna manera lo represente en su perfección, y es una perfección moral, es una perfección moral porque eh, los, esa perfección a la que hace referencia Jesús eh, es una perfección moral, Y esa perfección moral eh, implica de alguna manera mucho de lo que ya veníamos diciendo, eh, sobre todo aquello de María del Socorro Argencio que les mencioné en la información introductoria, están los videos ahí. Eh, aquello de la alianza, bueno, todas las alianzas buscan algún tipo de perfección moral, ¿no? Por eso están está los, los, los mandamientos en, en Moisés, para Moisés. Eh, Siempre las alianzas implican algún tipo de perfección moral y esa perfección moral, según los textos, estos textos religiosos parecen ser un reflejo de la perfección de Dios en última instancia. Justifican la alianza, justifican el mesianismo, no el Hijo de Dios viene como el Mesías a interceder para mejorar la obra, ¿Mm? la obra que estaba descarriada, ¿no? el judaísmo estaba descarriado. Viene el Cristo y mejora la obra. Recuerden que cuando digo la obra me refiero a los seres humanos, ¿no? Pero la obra es el mundo, ¿no? pero dentro del mundo los seres humanos. Eh, bien, el mesianismo, bueno, y el monoteísmo es claro, porque el, el, el, es el Padre y el Padre es único y el Padre es justamente un solo Dios y continuamente reafirma su autoridad sobre su obra. Bueno, esto fue demencial. Esto fue muy veloz y esto es sintético, muy, muy resumido, lo que nosotros hacemos en la clase. Eh, sería bueno que ustedes practicaran la toma de apuntes. Sería bueno que ustedes, en la medida de, la, de lo posible, asistieran siempre a clases. Y los que no puedan, que vieran más de una vez el video, pausándolo, tomándose su tiempo. Y cualquier cosa, les dejo como siempre en, el, en la descripción eh, el link al texto que, le, que leí que es una selección del, del Génesis y del Nuevo Testamento de, de, de Mateo y bueno y mi correo electrónico cualquier cosa pregunten nos vemos